Módulo académico de aprendizaje, cálculo diferencial, unidad didáctica 3, derivadas en funciones. Las derivadas están presentes en nuestra cotidianidad, como por ejemplo, cuando llenamos un recipiente y analizamos cómo varía el nivel del líquido. A nivel industrial también se presentan variables de producción, tales como velocidades, aceleraciones o fuerzas que son de gran importancia para el control de los procesos productivos, los sistemas mecánicos o elementos de la máquina. Por ello, las razones de cambio son el objeto de estudio del cálculo diferencial, y es este el que se ocupa de analizar el comportamiento variacional de las funciones para determinar sus puntos críticos, es decir, sus máximos y mínimos. Los criterios de desempeño presentados para esta unidad didáctica logran concretarse a partir del desarrollo de cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera denominada Confrontando mi saber pretende promover la autoevaluación y reconocimiento de los saberes previos, los cuales serán fundamentales para el desarrollo de la propuesta formativa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 La metodología que direcciona esta unidad didáctica es el aprendizaje basado en problemas, el cual promueve el aprendizaje de los criterios de desempeño a partir de la comprensión, asimilación y aplicación de conocimientos para la resolución de un problema o situación contextual. Por lo anterior, las estrategias metodológicas se centran en que el estudiante resuelva el problema de forma cooperativa y colaborativa.